Así estamos cubriendo el país de punta a punta desde Río San Juan. Nos vamos un poquito más al norte hacia la zona de Puerto Plata, la novia del Atlántico. Allá tenemos a nuestro compañero Arismendi, la antigua. Adelante, Arismendi. Saludos vez Monti eh, y a todas las personas que están en sintonía con esta transmisión especial Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. A diferencia del día de ayer donde mostrábamos ese balneario prácticamente eh, vacío sin personas, hoy sí se ha podido observar una cantidad significativa de personas, eh, ricas aguas, ...del Atlántico. Estoy específicamente en el populoso balneario conocido como Cosita Rica. Eh, ayer, debido a las condiciones climáticas, eh, no había personas acá y hoy sí se puede observar un buen ambiente. Destacar que las autoridades han prohibido la botinas, de aquí, tipo y ese tipo de cosas. Por eso que ustedes ven en todo este litoral que reina una paz y una tranquilidad increíble. Vamos a conversar con una joven. Joven, ¿de dónde nos visita? Este, aquí desde Puerto Plata Puerto Plata Cuénteme cómo la, cómo la ha pasado en esta Semana Santa, qué le ha llamado a la atención de este operativo Semana Santa 2023 Bueno, podemos observar el despliegue de muchas autoridades eso está muy bien ya que hay mucho turista, muchos turistas, muchos vacacionistas disfrutando de todo lo bonito que ofrece nuestra ciudad y eso realmente nos llena de orgullo y de satisfacción Como puertoplateña, ¿cuáles son de los principales atractivos que puede encontrar una persona que decida venir a Puerto Plata? Bueno, las mejores playas sin duda alguna eh, el teleférico de Puerto Plata, sin duda alguna el malecón que está súper bonito. <risa> Bien, sí, la gente, muy amable, adoro este pueblo de Puerto Plata. Muchísimas gracias, dama. Y nosotros vamos a seguir caminando por acá, por esta playa de Cosita Rica, para que ustedes vean el ambiente de lo que le decimos. Eh, nosotros a través de nuestro live view le estamos llevando eh, todas las incidencias acarecidas acá en esta zona. Pueden observar, como decía la joven, un alto número de efectivos policiales, los cuales están apostados en diferentes... Parte de esta ciudad y nosotros vamos a jugarnos a la monte, y me la voy a jugar contigo, Meca. Vamos a dar un recorrido por el malecón de Puerto Plata para que la gente pueda ver cuál es el ambiente que se está viviendo acá en este. Vamos, Meca, montate ahí en ese motor, vámonos aquí. ven enfócame aquí. Vamos para la playa Acapulco, vámonos despacio, sí. Recuerden que estamos completamente en vivo. Desde el malecón. De Puerto Plata. Recuerdan ustedes que en el día de ayer estábamos prácticamente eh, vacío el malecón. Sin embargo, ve la actividad que hay en estos precisos momentos donde ya sí se puede observar un número significativo de personas que se están dando cita a este malecón de Puerto Plata. Cuéntame, Monty. Te escucho. Está ahora, está más fluido. El tránsito a esta hora te cuento que ciertamente ha tenido un repunte muy significativo. Muchos vehículos del de exterior del país, como te dije, te adelantaba hace una, una, unas horas de la parte sur de Cibao, de, de la parte sur Cibao, se dan cita a estos populosos balnearios. Y ya este es el ambiente que se vive en este malecón de Puerto Plata, donde sí se observa ya una gran cantidad de familias disfrutando en ambientes sano mucha gente jugando dominó, mucha gente viene simplemente a recrearse en este malecón de Puerto Plata. Aquí el clima está eh, completamente rico, un sol eh, radiante, eh, una brisa agradable también, no, a diferencia de otros días donde la humedad era terrible y donde sí se podía observar eh, ...una irregularidad terrible... ...toda esta zona por aquí Monti, te cuento... ...toda esta zona del malecón... Eh, ...es muy, muy famosa... Muy, ...porque los protoplateños... ...acostumbran a como están ahí, miren... ...la gente viene a coger fresco... ...comparten familia... Eh, ...la gente joven... ...viene a escuchar música aquí en los días normales... ...en el día, en este asuelto de Semana Santa... ...las autoridades han estado un poco más... Eh, ...enérgicas... Con, con eso y como te decía anteriormente han prohibido lo que son los kitipos, las bocinas manuales eh, todo tipo de ruido también con los aparatos electrónicos algo que hay que destacar en estos balnearios es que en los principales puntos más estratégicos, se puede observar miembros de la policía que están revisando a los, vanit, a los, los vacacionistas que acceden a este centro. Se, lo mismo se lo estábamos destacando hace un rato, eh, cuando estábamos en Sosúa, que había un fuerte operativo eh, policial eh, eh, eh, eh, al, al inicio, eh, donde se, de, en la entrada principal... ...de estos balnearios... ...donde todo objeto de personas... ...que no eran prohibidos... ...inmediatamente eran retenidos... ...y decía la policía que cuando... ...ya eh, las personas decidan marcharse... ...pueden venir a recoger sus objetos... ...esta es la playa Camacho, ¿verdad? Ah, sí, playa Camacho, aquí también... ...tenemos una... ...se está preparando... Eh, festividades artísticas... ...pero ya en el día de hoy no será... ...mañana vamos a seguir rodando... ...para mostrarle a ustedes lo que es el balneario Acapulco... ...y como les decía hace un rato, pueden observar en sus imágenes... ...que en todos estos balnearios, Monti... ...hay efectivos policiales, los cuales se encargan... Eh, ...también miembros de la DGC... ...y demás que se encargan de mantener... Eh, ...todo en orden. ¿Alguna pregunta, Monti? Muchas gracias, excelente este recorrido... ...como pueden ustedes observar completamente... En vivo desde el malecón de Puerto Plata, un esfuerzo que hace Telenor con la tecnología de punta que tiene Repetimos esta empresa imágenes para completo. conectar en cada punto en vivo y directo con nuestros corresponsales que nos han estado informando de todo lo que ha estado aconteciendo.